Venga, muy bien. Mira, ¿cómo va? Aquí la tengo. Venga, y yo ahora cojo y echo aquí un poquito de silicona aquí voy a echarla. Mm. No le pongo el papel, mira. Esa es la pistola de mala De silicona. Venga. ¿Y con qué te va a ayudar? ¿Se ha quedado pegada la primera? En el centro de la flor. Vale, Ahí. muy Ahí bien. Está. Muy bien. Ahora esta. Ya he cogido otra. ¿Ahora cuál? Ahora esta misma. Esa, venga, bueno, a poner el papelillo debajo. Como no vais va a quedar chulísimo. Aunque tendremos que decorar otras cosas que tengan bolsillo, ¿no? Bueno. Solo lo digo porque pégala, hay... Venga, la... En, ponle brillante ahí. En este álbum hay muchas cosas más que, que tienen bolsillo. Venga, espera. Despacito. Sí, sí. Muy bien. Con esto te puedo ayudar, eh, con el pincho. Venga, que me echa en otro ¿En cuarto. Yo sin el pincho. Soy, soy, soy un prum, prum. Esta misma. Venga. Ahora hay que despegar esa no, se, se te eh, ha caído. Eh. Uy. en esta. ¿En cuál? ¿En esa o en esta? En esta. En esta. Uy, que venga, no qué becho. Ay. Ay, venga. Ay, abuela, que me da mucha prisa. Ahí. Ay. Ay. No, no aprietes mucho, que si no se te queda pegado el lápiz. ¿Y qué pasa? Porque ya después no te, no te va a coger la... Venga, y la última, que no, es... No, pues la pegó. ¡Voy! Un momento Por favor No, no, no ¿Puedo, echar ya? No, que se enfría rápido Quema mucho, pero enfría rápido Enfría rápido Así que ya Eso, así Así que ya se ha inflado Ya se ha enfriado eso Venga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Que se me escapa! ¡Ven! ¡Qué harto estoy! de estas piezas, la verdad? No Así, venga. Por fin. Corre. Eh, aquí. Listo. Ahí, ya está listo. Se ha enfriado. Sí, se ha enfriado. Eso no está caliente. No, digo que como esto A ver, se... cuántas había, había. Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Y cinco. Cinco no había. otra? ¿Dónde está? Aquí. Pues yo no la veo. No, esa es muy grande. Mira. Esa le podemos poner unos chiquititos en la punta, si quiere. Yo, yo lo hago. ¿Qué ¿Que yo lo hago? ¿Pero que sí o que no? ¿Que sí, que sí? Ay, a ver ay, ay. si tengo chiquitita ¿no? Se lo ha pegado ¿no? esto Eh, ¿qué pasa? Creo que me lo va a meter un ojo, hijo Mira Uh, qué chica, ¿no? no? Uh -huh. Pero también lo coge eso No, mira, ahora Espérate, espérate Yo no, yo no creo que lo vea Pero, chicas, ¿veis ve esto? Yo no ne, ne, Necesito gafas No, no se ve Ah, Estoy buscando más chiquititas, pero no las veo No, no abuela es que si nada más que hay una no podemos pegar una y después otra Más chiquititas no No, más chiquititas A ver, Marco, mira, para poner una ahí Dos, tres, cuatro y cinco, pero no hay cinco Entonces... Bueno, pues pon las de estas No, esas son muy grandes Voy a buscar más chiquititas dices? que tengo que tener Espérate un momento um. Ah Ya tanto. Que no tienes paciencia, ¿eh? Sí tengo paciencia, abuela Sí tengo paciencia Venga, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy recogiendo. Eh, eh, eh, Tienes que apagar algunas de estas partes. Sí, pero esa ahí no, ¿vale? Hombre, ya, te entiendo. Tiene muchas! Claro, todas las que uh, vienen en el, en el... Piña... Todo esto, ¿quién lo hace? Todo esto es una colaboración con, con la tienda Creative Pat Store. Hacemos de Madrid. No, el la, el es China, la... Marco. ¿Qué? ¿Que te vas a China todos todo los días o qué? Yo no, pero voy a China, a mi casa. Sí, es pues. que yo nunca salgo de, de, de España y tú a China, Italia, yo no qué sé. Yo no, no irás a China, hijo. Bueno, sí, pero a Japón, más todo. Más... ¿A Japón. Va a todos los sitios, va, anda, anda, anda, va a Alemania, anda. va a Inglaterra, bueno, va, va, puedo. va a Italia, va a Francia, sí. no hay, no hay, no hay Mira, ¿ves? son perlitas y yo quiero brillantito porque en el mar todo brilla con el agua Bueno, pues no voy a poner ni, ninguna más aquí ya está ya la ha dicho Black, punto final ¿Qué? Que ya la ha dicho Black, punto final, que no se pone ni una más y no se pone ni una más Hombre, es que, ya es, es que, es que, lo digo porque no hago a a déjame que tengo más, a ver Mira cuántas tengo aquí, ¿ves? Cinco. Cinco he sacado. Mi, mi número favorito. Ponlo aquí en el medio que ahí no se ve. Tienes que pegarlo en donde yo te eche la gotita, ¿vale? Vale. Fuela. Eso creo que no se va a ver nada. Venga, pégalo ahí encima. La pistola de pegamento es más fuerte que la que las pistolas. No, no las me pistolas. gusta. Más esto no está bien. Madre mía. No, esto tiene que estar yo no la veo. y lo vuelvo otra vez. Yo no las veo, tío. Vale. Venga. Vale. ¿Lo no, veo o eh. no? ¿Dónde no veo? Ah. Venga, ahí, muy bien. Ah, esto se mamá. llama un punto brillante. Eso es. Si él lo mismo quiere. Venga, coge otra con el whip sí, es? ¿Dónde está? Cámate, whip pick. Whip pick, le digo yo a esto, porque como no sé inglés. Espera, espera, que también lo he Esto lo utilizan los ingleses para coger co co cosas pegajosas. A ver, tan, tampoco corre correr vale. tanto, porque tengo que cogerlas, que no las veo. Eh, ya está. Esta aquí uh, esto, esto, ya Esto, esto ya está ¿Ya? Sí Venga Esto que se enfría en, do, en dos a Esto, esto es lo que se enfría Ya ¿Ya? Y ahora la última, venga no, Cógela Dios. Sí, ah. amiguita, te vi ¿Ya? Sí, ya está Son nueve. Muy bien vale. ¿Te has puesto? Claro Vale, pues ahora con mucho cuidadito saca el papel de abajo Mira. Ah, ah, sí. Y ya bien. queda este decorado ¿Te parece o no? Esto sirve para escribir ah, No, no, ah, esto, si, esto sirve para punzar Y esto para cuando tú pegues Haces así ching, Y tú tienes esto Y tú haces así Y pues muchas veces tú le das con esto Y esto se queda ahí pegado Para que no se quede pegado Pues te tiene, le tienes que empujar ah. Y también vale para pinchar Porque esto... Oye, abuela, te... esto, esto lo tiene aquí Eso me lo ha como... regalado mi amiga Muchos años no si sí, me lo llevo el otro día a Málaga Está ahí el palo vale, de la Vale, ya tenemos esta Ahora vamos a ver la otra que tiene también flores Al, fi al final voy a ser yo más, más experto que tú es verdad, ¿eh? Venga, esta tiene aquí una. Uh, amiga. A ver, vamos a sacar una grande. Azul. Azul. Aquí. O rosa. Esta. Uh, perlita, azul, yo este. Esas no son perlitas, esos son brillantes. Brillantes, ahora. son como perlas, amiga. Tienes que cogerlo. Uh, Voy, ¿eh? Ya. Yeah. Ay, el papel. Voy. Uh, oh, oh, no. amiga. ¿Qué hemos Y ahora. Quitamos el papel para que no se quede, pegada y ahora se seca. Ahora, este lo dejamos así, ya está, porque así queda muy bonito, ¿verdad? Ya le pondría a, a aquí una pelita en medio. No, ahí va una foto. Ah, una, una foto de recuerdo. Claro, es un álbum de fotos de una amiga mía. ¿Ves? Que queda así, que queda muy chulo. Uf. A mí me gusta cómo ha quedado. Eh... ¿Ves? así. Bueno, pues ahora vamos a pegarle aquí eh, los daika. Sí, hombre. Que es verano, Marco. ¿Verano? Sí, es verano, verano, verano. ¿Se la pegamos a la señora? Aquí vamos a hacer un tag. Pero todo aquí. Sí, pero ahí, ahora esto ya no te hace falta. a hacerlo en, en, en la otra, aunque la otra... Suena? Ahora vamos a trabajar fuera del álbum. Un, un aplauso, por favor. Hombre. Esto digo que, que no lo hago en, en mi vida Cuando hago un vídeo me, me vamos avisa. Sí, es un vídeo, todo esto se está quedando grabado Vamos uh. a hacer un tag. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vamos, partita, vamos amor a, Vamos a coger un papel Eso es reciclado Esto es una pero, etiqueta de un vestido ¿Vale? De pero, vestido, yo me acuerdo que era algo parecido Si no un vestido era un ¿Pero para qué va a utilizar esto? Pues ahí se puede poner una crónica Y se puede poner una... ¿Me enciende esta luz? Ay, Mira Gracias ah. ahora, ahora, se, ay. Se, ahora... Ahora sí se ve Ahora sí se ve Como va y la luz está, está encendida Está encendida Va a coger un papel de la colección ¿Tu Regalado Creativ a Testores sí, mira chica se ha roto el pobre sobre ¿Qué te parece si ponemos? Un mono colgando de, de, una, de una etapa Este papel Ah, que tiene brillante, ¿eh? Pero te que quitar lo, lo, lo que pone aquí, porque aquí pone Cómpratelo, va, vale, cómpratelo? Yo no sé si, si alguien se sabe inglés ¿Tú No se sabe inglés en el colección Se ha ¿eh? muy poco porque esto no son solo se ha per, perfecto per, per, per. Que luego le volvemos a hacer nosotros el agujero ah, ya, Entonces, esto es una etiqueta de la ropa Pero además parece hasta madera Porque es muy gordito Es ¿eh? muy, muy gordito, eso está hecho con, con, Bien, con cartón Vamos a hacer así Esto lo ponemos boca abajo Y los corazones van para abajo, ¿vale? Ahora le vamos a echar pegamento Y esto lo vamos a pegar así Al filito, ¿vale? Uh -huh. Venga ¿Yo te echo el pegamento? Sí y yo, y yo, y yo... Y tú lo extiende con eso, ¿vale? Vale. Venga. ¿Por atrás? No, por atrás, no. Te lo voy a echar por aquí. ¿Lo extiendo por ahí? Sí, yo ahora te lo voy a echar y tú... No, tú lo extiendes aquí, Marco. Aquí. Con la paleta aquí. <risa> no ¿Sí? Si Si tú lo echas por detrás Ya yo... no lo estoy echando por detrás Yo lo estoy echando ver, por Ya lo, lo extiendo así Eso. ¿Aquí? Ahí no ¿Por dónde? Aquí donde estoy echando el pegamento ¿Cómo va a ahí? Si ahí no lo estoy echando Lo tendrás que extender aquí <risa> Ah, vale, sí que tú me lo das vale. Yo lo pongo por arriba Aquí No, ya. porque tú lo coges Cógelo con las dos manos Como yo Así Ya. Ahora... ahora Venga, extiéndelo Eso, despacito Cuando lo tenga extendido, Me dice ya, abuela ¿Y Mira Tienes que darle bien por las puntitas Que si no las puntitas se despegan luego Ah, oh, mira este pegamento huele muy fuerte Marco, mejor no, la... no, no, no, que, que se mancha papel Ahí la voy a dar, no, aquí mira, la mesa mira, En la mesa Ah, sí Vaya vale, ¿eh? muy bien, dame No, te lo voy a dar porque no puedes tardar tanto Venga, pégalo no, te Pégalo, tengo... pero no en mitad de la página Porque hay que aprovechar el papel, ¿vale? Ahí, al filito Venga, Venga. Vale. Sin salir Sin salir, mal. esto es como... Con como hace un rompecabezas No, como, como escribía antes Sin salir va a atrás Eso, así esto? Eso Mira, bien. bien o mal Muy bien con comentarlo, porque tampoco es que esté mal, mira por el velito, sí, sí. Que queda bien, ahora le vamos a pasar esto, uh. bueno chicas pues mira así queda por delante y así por detrás, ahora lo voy a encender para que lo veáis, veis así que ha quedado, entonces mi pensamiento era ponerle cosas por aquí para que se movieran, y hacer así que se movieran pero ya le he echado la próxima vez le echaré menos resina porque se ha quedado muy muy mate vale entonces ahora lo que voy a hacer es pegarle esto a aquí y esta será la portada del árbol. voy a apretarlo todo lo que pueda para abajo para que no abulte mucho le daré aquí un corte y le echaré pegamento a ver un corte con la tijera vale pues le doy un corte para que quede más sentado darle, ¿eh? y lo meto así tal cual y ahora pues le voy a echar aquí el blog, blog, blog para pegarlo lo pondré con, con pinza y espera que seque si sí, mira esta si sí me llega por aquí no, no me va a llegar entonces lo que voy a hacer por ahí es ponerle peso voy a coger el blog. blog que compré en... ¿dónde lo compraste Mercedes? Scramotril que es este que es más líquido que el otro blog. porque el otro blog mmm, se pierde la mitad y porque... porque sí porque lo ponga boca abajo boca arriba mmm, se va como evaporando el alcohol que tiene y, y al final... Pues se pierde y entonces no Voy a echarle por aquí Este es más liquidito Parece que aguanta mejor las calores Y ahora voy apretando Y voy a ponerle la... Solamente con que me coja un poquillo Yo ya me confundo Aquí, ahí, aquí, ahí Y ahí voy a poner otra Aquí, vale Que le voy a coger ahí la otra. Ponerle otra Voy a ver si Primer cajón He puesto las pinzas ¿Sabes? Y la agenda Pero las pinzas Las he puesto ahí Porque Ahí un poquito Que, que quede Porque Y aquí pues nada Le pondré peso le Voy a poner peso ahí Porque casi Mira, casi no llega Tengo otras Que son estas Que son muy monas Son de Disney Pero no llegan O sea, no llegan No, casi no aprietan Algo hará Pero casi no aprietan eh Mira, son una tontería Voy a apagar las luces Que si no me voy a quedar sin pilas Voy a echarle por aquí un poquito Y le voy a poner por ahí también Que hay poca distancia este blog ya os digo que es mucho más líquido que el blog, blog, blog, blog de la marca blog, que es como una resina y aquí y ahí así, y esto pues cuando se seque esto le quito las pinzas, le voy a echar blog, le daré la vuelta y encima le pondré mis pesas, entonces voy a dejarlo ahí, esto ya está para que se seque, y cuando esté seco mirad, ya tengo, bueno cuando se seque todo pegado, tengo la parte de fuera que va a ser esta y la parte de dentro que tiene que ser doble, esta irá así y esta irá para mirando para adentro serán las guardas del álbum ¿eh? de la portada después ya decoraremos la portada lo decoraremos los de creatives para ve aquí están y entonces yo aparte varios por pues esta mañana lo he vuelto a meter y estos son los daikas de, de creative pues nada eh, se seca y vuelvo hola ya está terminado pues mira chicas esto así me ha quedado el álbum eh, Aquí le he puesto un montón de colgantes, lleva un cascabel, un char que es un faro, eh, otro que es un pescador con el pescadito colgando y bueno, y aquí pues le he puesto madroñito, que si sí, una plumita como las plumas de la gaviota, pero esta es rosa, una gaviota rosa y la portada pues pues le he pegado los mismos daikus que trae algunos con volumen otros pegados eh, que traía la colección que de mira de traía dos bolsas de daikus de de la misma colección os voy a enseñar la colección por si os gusta y, y la queréis pedir porque yo la veo muy baratita y para verano me gusta mucho a ver si gracias esta es el papel... Este. Mira, este. ¿Vale? Esta es de Creative Pack Store. Os pues metéis... Bueno, os dejaré linkado la, la página y, y me parece que es súper chulo. Y se pueden... Como vienen con complementados con, con los daicas pues me parece muy bien. Mira, también yo, lo, yo compré... esto lo compré yo. Un alfabeto, pero que no me ha hecho falta, ¿eh? no no me ha hecho falta para para hacer el álbum porque eh, veis que pone vacaciones, verano, vacaciones de verano, veis, y yo creo que ha quedado muy mono. A este uno sin relieve trae dos de cada uno con relieve, otro sin relieve. Lo he puesto yo así. Este lleva relieve, este también, vale. Este está pegado a ray, este también. Y ahora eh, os voy a enseñar cómo quedaría el encendido. mira así lo he, le he escondido yo los LED, ¿vale? Y con esta puertecita, aquí le he puesto tres enamel, ¿veis? Que lleva una agujita de reloj transparente con un cuadradito muy chiquitín que tengo así como en, en celestito. Y ahora yo cojo, hago, hago así vale lo encendería es que es la mejor idea que se me ocurrió para que no esté dando bandazos por ahí y, a, y aquí pegado no me gusta aquí puedes pegarle una foto si quieres os voy a enseñar cómo queda encendida a ver si no refleja mucho mira así es como queda encendida he puesto esto para que no se refleje porque la luz del techo ya la tengo encendida y para que no se me refleje veis quedaría así parece el mar está en dos como se dice eh, en dos capas esto está sobre o sea primero llevaba esto pegado le he hecho silicona cuando seca esa o medio seca esa silicona le puse estos dos y ya después el tono más oscuro eh, verdaderamente es que no no se ve que haya dos tonos pero lo hay tres uno sin nada uno con un poquito y otro con más ¿Ves? lo que pasa que es verdad que tampoco lo he llenado entero porque si no iba a pesar mucho la tapa entonces luego pues nada lo abre tenía que haberle puesto aquí una tirita de aunque fuese de cómo se llama um, de tela para que para, para tirar y no tener que meter la uña vale mira aquí aquí le he puesto una tirita para que haga de bisagra pero de papel ¿Veis? y ahora pues nada hace así y lo cierra este pues ya viste que le pegamos la, las piedritas vale aquí le hicimos dos tags con etiquetas recicladas etiquetas de cosas que nos compremos ahí pone explora ahí pone su y por detrás aquí lleva un castillo que está medio despegado por si quieren meter alguna foto y aquí no lleva nada porque es muy chiquitito y digo mira pues pasó una crónica que le pega si lo quiere pegar por ahí la foto pasó una crónica y al todo va entintado con tinta <coughs> azul esto lo pongo así porque como le he puesto bola si no engrosa mucho la hora de cerrarlo no le he puesto cierre ¿eh? es un álbum sin, sin cierre vale entonces ahora pasamos a la parte de atrás aquí le he puesto un, un Daiku, que es un bolso de, de playa estoy mirando a ver si tengo alguna etiqueta ya por aquí un cartoncillo o algo para pa poder enseñar y mira que tengo ¿eh? pero a ver mirad, ve esto va así en este le he puesto este que solo va pegado aquí y aquí y esto entraría si quieres ponerle alguna foto ve, entraría así ¿ves? esta sería la, la página número 3 ah le he cambiado las anilla que las traía de color metal y yo se le he puesto de color celeste aquí hay otro que es la gafas de sol las gafas de bucear y el tubo aquí hay otro que es la niña o la muchacha en, en la rosca que también es que esto es muy gordo es cartón ¿Ves? también va ahí levantado por si queremos meter algo la siguiente es esta de flores que le he puesto la verano aquí lleva un cabujón con una mmm, con una flor eh, la flor, pues mira eh, esto: un hibisco, la flor del hibisco. En la siguiente página es que es muy chiquitín. En la siguiente página le he puesto aquí un, ¿cómo se llama esto? Un, es eh, un imperdible y, y lleva por, enci por delante una chapa y lleva el, el, ay, el ancla. ¿Veis? Aquí le he metido este tag y por detrás así y este otro con un mensaje recuerda eh, que dice aquí conserva el agua conserva la vida que son estos dos aquí aquí le puse una piedrecita de esas que venden del teddy por rellenar hueco así digo bueno eh, qué más pasa a la siguiente página si es que me deja porque con tanto perifollo por aquí a ver. aquí aquí le he puesto un bikini que es exactamente igual está pegado ahí arriba pero por aquí debajo está ¿ves? y aquí la, la braguita igual Juro, es que es muy gordo ¿viste? pero si lo pongo así no entra y si lo pongo así más o menos ¿ves? a ver si lo puedo poner por aquí ahí, lo veis que está aquí aquí que quieren encharla aquí aquí, bueno pues esta y por último la última página que lleva de los mismos de ahí también dos chancletas, la página lleva chancla en blanca y yo le he puesto estas rosas y están pegadas solamente eh, al final para poderle poner una foto Bye. Eh, esta sería la contraportada que no le he puesto nada se me acaba de caer un charm que ahora se lo pondré es que quemaba mucho la, la de esta, la bicha esta de... ¿Cómo se llama? Sí, hombre, mira, se ha quedado aquí. El, el pegamento térmico y no le podía dar la vuelta. Además, esta casita es muy ancha y yo, ahora no ya no se le puede dar la vuelta, ¿sabes? Lo único que puedo hacer es pegarle ahí un pegotillo de esto. A ver, si quiere salir. A ver. Ahí. el pegotillo ahí así para que no se separe otra vez y se nos caiga esta argolla es enorme ¿eh? porque es que mira la dimensión de esto es muy grande ¿ves? y aquí pues nada, le puse el pescador de hombre bueno en este caso no es de hombre, es de pescado porque lleva ahí un pescado enganchadillo ¿ves? pues nada, ya está me ha gustado mucho mucho mucho como ha quedado me gusta la idea de la hoja pintada ya que a mí hay gente que me ha dicho que a ella le va muy bien que le pega muy bien a mí no me va bien no me pega bien y cuando encima lijamos pues bueno pues se desgasta aquí quizá pues le dé un poquito más porque está la he lijado, lleva doble papel para que aguante aquí y aquí vale y así ha quedado espero que le guste a su dueña que no tiene canal de momento y no lo enseñará así que bueno pues ya lo habéis visto como lo he hecho en este tutorial gracias a creatives patestores que me mandó esto esta colección completa daiku papeles hay abecedario el abecedario lo, lo compré yo y y bueno y que han salido este álbum tan bonito, a mí, me, a mí me gusta la verdad, y para documentar este verano, pues las vacaciones de verano pues me, me ha gustado y eso, que lo mismo le cojo y le doy por aquí y estas argollas que compré cuando cuando fui con María y con Gemma al bazar, que me traje unas cuantas y son bastante grandes pero aún así, claro, como le pongo tanto perifollo, cuesta un poco ya la última porque el grosor chicas pues ya está que espero que os haya gustado que no se os haya hecho muy largo el tutorial es muy tedioso gracias por visitarme yo hago pocos tutoriales porque realmente es que tampoco lo ve mucha gente y espero que lo veáis mucha y que me comentéis besos para todas cuidaros feliz verano y nos vemos próximamente chao y enseñaros. Uh, que de la misma guisa hice la cucharita os acordáis que os dije que con lo que me sobró de la resina hice cucharita y yo no me acordaba que ese molde era muy profundo y me ha pedido me ha salido una pedazo cuchara que vamos esto vamos y después yo le pongo ahí una le he puesto un daika de creative para y mira el hecho encima cuando ya está dura esto encima de la resina le echo resina eh, UV y la curo no y mira le ha salido hay tres pompitas pero me vienen que ni anillo al dedo porque así parece más marinera y, y no, no la sé que ni nada y mira bueno tres lleva unas cuantas pero me encanta me gusta mucho porque el tema es marino y hay burbujitas y bueno y le he colgado todo esto chan una tortuguita Verá, una caracola, una caracola esta que te encuentra en la orilla, ¿veis? Todo esto. Y ya pues este también que va para Carmen. Os la estoy enseñando porque Carmen, como ya os digo que no tiene canal, bueno, pues ya que hago la, la colaboración con ellos y haciendo el, el álbum, pues también os enseño que aparte mientras se secaba esto, mientras se cura la resina pues yo he ido haciendo cositas y esta es una de ellas espero que te guste Carmen besos